Hola Siempre que alquilo un auto cuando viajo trato de alquilar en SIX si está disponible porque en mi opinión tienen mejores autos usualmente autos alemanes y el precio no es más caro de lo que cuesta alquilar en Avis o en Álamo o en Hertz incluso a veces más barato que Hertz eh, y bueno, y esta vez acá estoy en California, en Santa Bárbara y en Los Ángeles alquilé un auto y bueno, en SIX y me dieron un BMW X3 que acá lo podemos ver vamos a dar una vueltita y bueno, aparte de ser un BMW X3 está bastante completo y no sé cómo hacen las rentadoras para, para decidir qué accesorios le ponen y todo pero si bien BMW te vende todo y te cobra por todo porque te, hasta Microsoft Office te vende, no sé qué te puede vender Microsoft Office dentro de un auto pero pero bueno, este auto está bastante completo. Tiene muchas de las cosas opcionales. Y, y, y bueno, y, este, y está bueno. y, y Realmente no, no salió demasiado más caro. Creo que me costó 450 dólares por 5 por días. Y, puedo, y creo que si es una semana todavía cuesta más económico. Eh, bueno, es el LED obviamente. Y bueno, vamos a ver. Si bien... Eh, obviamente me dieron el me dieron el llavero con el con el controlador para abrir y cerrar y todo, realmente no, ya hace varios días que lo tengo y no lo usé para nada, ¿por qué? porque el auto tiene acceso sin llave, entonces simplemente teniendo el control en mi bolsillo solo tengo que acercarme al auto Y cuando pongo la mano en, el, en la cerradura ya se abre solo. Y lo que tiene de bueno es que si más personas usarán este auto, por ejemplo si mi esposa también lo usara para manejar, ella podría tener su propio control y sabría el auto sabría que es ella la que está abriendo el auto y por lo tanto le acomodaría los asientos como ella la, lo haya decidido. ¿sí? Acá, como ven, el asiento tiene... Eh, controles eléctricos para la altura, adelante, atrás, el respaldo y todo eso. Y la posición se puede grabar y queda grabada con estos controles aquí. O sea, el 1 o el 2, hay dos posiciones que se pueden grabar. Entonces, si la persona 1 viene con su, con su control y abre, la posición del asiento va a ser automáticamente la de esa persona. Así que eso es espectacular. Bueno, subámonos al auto Acá me está diciendo Welcome Ale, porque yo ya lo Lo personalicé Y Vamos a ponerlo en marcha, por supuesto Un botón No tengo que sacar la llave Ni, ni el control, ni nada Simplemente Presionando ahí Ahí me está sonando la campanita Que ponga el el cinturón de seguridad pero no voy a ir a ningún lado ahora así que no voy a poner el cinturón de seguridad y bueno acá el tablero es este es una parte de esta de estas cosas redondas lo que está atrás es una pantalla todo esto es, es electrónico ¿no? no es un no hay un reloj verdadero ni nada es toda una pantalla que de hecho si cambio el, el tipo de andar como ven cambia la pantalla y todo muy lindo Después pues el... viene con navegador y todo eso. Acá, el... Acá la pantalla tiene un navegador. Pero lo que no me gusta es que si bien tiene varias aplicaciones y todo, no tiene Android Auto. Tiene Apple Car. Apple Car se llama creo. Pero no tiene Android Auto. Y es inentendible que no tenga porque una marca como BMW que hace unos autos excelentes no tenga Android Auto y bueno el motivo yo entiendo que es que BMW te quiere vender todas las mismas cosas que vienen con Android Auto gratis eh, y te quiere cobrar por todo eso por control de tráfico por lugares para estacionar eh, no sé lo que sea pero bueno me parece muy en el año 2019 todos los autos tienen que venir con Android Auto y con Apple Car CarPlay se llama, bueno, no sé, eh, y dejarse de joder con las aplicaciones propias que siempre son peores, no, no, no hay manera que sean mejores porque hay que actualizarlas y siempre están desactualizadas. Y bueno, lo que más me molesta de que no tenga Android Auto es que tengo que ingresar las direcciones de todos los lugares donde tengo que ir manualmente. O sea, tengo que venir acá, apretar Enter Address, elegir el, el estado, bueno, es lo que está, el número, tengo que teclear acá, lo que sea, bueno, es una pérdida de tiempo. Tiene una opción acá para hablar y decir la, la dirección, pero es un desastre, no entiende nada, pone cualquier cosa, una vergüenza, es ridículo, con Google o con Android Auto uno simplemente dice la dirección y... Ya está, tan un poco más te lleva directamente eh, Pero esto no, no entiende nada Pone cualquier cosa, lo he intentado usar Es inutilizable Así que no queda otro que poner La dirección uh, manualmente Y la verdad que es, es un bodrio A ver, vamos a probar de nuevo ¿eh? 7000 Market Drive Place In Goleta, California 7000, Marques Drive, Valencia Say yes Or select another entry from the list Bueno, tal vez entendió un poco pero Confirm no. by saying yes No, no you hay ninguna de estas opciones Confirm by saying yes You can also select another entry from the list Or say correction Perdón, pero... Google o Android Auto entiende inmediatamente cualquier cosa que le digas Esto es una porquería Por supuesto que también puedo conectar mi teléfono por Bluetooth Y podría usar Google Maps ahí De hecho lo uso para escuchar música Pero no no me parece... Bueno, tendría que tener Android Auto y listo Y ya me despreocupo y, y nada Realmente no me convence eso Y otra cosa que... La verdad que me sorprendió para mal, es que tiene un solo USB, acá tiene un solo USB, si bien tiene el, el conector del, del encendedor donde se podría poner un adaptador, realmente no entiendo cómo puede venir un solo USB, eh, acá, ¿no? ni siquiera atrás que tiene una consolita, tiene tiene otro USB con la, la consolita con aire acondicionado y con todo eso para atrás así que no sé, no sé por qué hacen esas cosas BMW hace excelentes autos pero en software se queda muy atrás incluso hay una aplicación que me bajé que es BMW Connect que se supone que sirve para pasar las direcciones que yo tipeo en el teléfono a, al navegador de acá sin necesidad de, de tipearlo y eso a veces anda, a veces no anda, no sé, es una cosa inconcebible pero en fin, como pueden ver acá también, tiene el techo corredizo y techo de vidrio. Todo techo de vidrio hasta atrás. ¿Eh? Todo hasta todo, de atrás. Techo de vidrio. Y eso se puede cerrar parcialmente. Bueno, ahí lo que hice fue abrir el, el techo, que pues se abre muy poquito. Así que no, no, no le veo la gracia realmente se abre bastante poco y bueno, se puede cerrar el techo para no entre tanto sol porque te mata pero se puede cerrar hasta donde uno quiere por ejemplo hasta acá y queda solamente sobre, sobre los asientos de adelante o se puede cerrar completamente y listo bueno, eso es básicamente todo lo que tiene en cuanto a comodidades eh, es particularmente automático eh, después lo vamos a mostrar andando tiene diferentes modos de de andar sport confort eco y, y tiene la ayuda esto sí que es algo que no, no sé cómo se usa que es la ayuda para estacionar pero no, no, no he tenido tiempo de ponerme a investigar cómo funciona otra cosa que me gusta es que si uno viene con bolsas cargadas y quiere guardarlas en el baúl, es usualmente un problema porque hay que sacarse, dejar las bolsas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto tiene la apertura automática, tiene un sensor ahí abajo y simplemente hay que dar una patadita ahí abajo y se abre el baúl automáticamente. Que, aparte, como ven, es bastante, bastante, bastante, amplio y todavía se rebaten los asientos traseros si alguien necesita más espacio todavía, obviamente a expensas de, de que viajen más pasajeros. Y después, bueno, tiene acá unos botoncitos para cerrarlo Uno simplemente lo cierra y el otro cierra y además traba las, las puertas Que es lo que voy a hacer ahora Listo, quedó cerrado y trabado Bueno, estamos acá en el BMW X3 Que alquilé en Sexto Estamos en la autopista, estamos volviendo a Los Ángeles ahora Realmente es un muy lindo auto sin embargo, me, cuando lo comparo con el Mercedes GLC que tuvimos hace dos o tres años, eh, me quedo con el Mercedes. Eh, o sea, los dos son espectaculares, cualquiera de los dos que me lo regalen, me lo llevo. Pero, pero el Mercedes tiene un andar mejor y tiene, t -t tiene esa caja de velocidades que era mágica. Yo no sé cómo hacer, pero lo siento automática y todo, salía que, que era increíble. Acá este bien, ahora lo tengo en modo confort, pero bueno, si lo piso recién ahí... eso, Mercedes, lo tocabas y salía de la... bueno, de repente, no sé cómo lo hacen, pero bueno, esa es la cuestión. Después tiene todo lo, lo mismo que tienen todos los autos, el crucero, eh, el crucero está de este lado, velocidad crucero, eh, volumen para, para la música, para hablar por teléfono, para darle órdenes de voz, que no anda, ya lo probamos, y tiene los pads acá, por si quiero hacer los cambios, complicado, ¿no? hay que practicarlo, ¿no? no es cuestión de ponerlo en modo manual y, y hacer los cambios acá nomás porque te lleva un tiempo practicarlo y para poder hacerlo bien porque normalmente te olvidas de hacer los cambios y los llevas a 5.000 revoluciones así nomás, no, no es la idea. Y, lo único que le falta acá, que estaría bueno que tuviera, es este, para adelantar y atrasar los, los temas que voy escuchando, esos, esos botones están acá un poco lejos del, del tablero queda un poco difícil eh, bueno, después ya tenemos el el GPS que nos va indicando el, el, el que viene con el auto ya que, bueno, como dije antes no, no hay Android Auto y tengo que usar este esto no anda mal, pero no, no es lo mismo, Maps es, es mucho mejor bueno, eso es, es, es más o menos todo voy a volver ahora en los ángeles y lo voy a extrañar aunque me gustó más el mercedes pero, pero igual lo voy a extrañar porque es un autazo y bueno y aparte como tiene tanto tanto opcional y todo eso es, es buenísimo acá por ejemplo acá adelante veo el, el hat que, que no sale en la, en la filmación pero, pero es un lujo tener esto Muy bien bueno